¡Hola a todos y a todos aquí! Reymocross en un nuevo vídeo, el día de hoy traigo contenido personalizado de los Sims. ¡Así es! Más contenido personalizado de los Sims. Estuve un tiempo sin subir nada relacionado con los Sims, principalmente porque tuve que resistir el portátil y tuve que volver a instalarlo todo, y en fin, eso lleva tiempo, no me funcionó al principio, ahora sí. En resumen, ya puedo volver a hacer contenido personalizado de los Sims. Y es lo que he hecho el día de hoy. Así que os traigo a Dream un youtuber inglés que sube minecraft aquí podéis ver su skin original y aquí podéis ver cómo he interpretado esa skin en los sims primero que nada he hecho la máscara con la cual se le suele dibujar por separado y después la he hecho incorporada en una sudadera también he hecho una sudadera con su skin y los pantalones y zapatos también siendo un poco más fiel al diseño original de la skin y bien, en com como en cada vídeo que hago de los sims os diré dónde podéis encontrar el contenido si vais a la descripción y vais a mi blog ahí haré un post en el cual podréis descargaros el contenido personalizado y ahora sí al igual que en el último vídeo que subí relacionado con los sims, pondré una meta de likes. ¿Qué significa esto? Que si no llegamos a 15 likes, no habrá segunda parte relacionada con Dream. Es decir, que no habrá otros personajes como George, Sapnap, Technoblade, Fundy y compañía. Así que ya sabéis, si queréis más contenido relacionado con Dream, dejad un like, ya que es gratuito, no te cobran, no te cuesta nada, así que lo agradecería bastante. También os digo que si tenéis propuestas de otras series, películas y más que os gusten, podéis dejar en los comentarios, que probablemente, si yo también las conozco y me gustan, pues probablemente los traiga después de, de sacar las personajes de Dream. Y para finalizar, lo dicho, si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando saque el próximo vídeo. Recuerda que estoy en otras redes sociales, barra Instagram, donde estoy bastante más activa. Y no te olvides que cada semana subo a Webtoon Tapas y Wattpad mi cómic Periquitos, los cuales son tiras cómicas de una planta haciendo locuras por la vida. Sin más que decir, ¡Chao!